Otro Buena, güey Cuidado con por atrás, atrás Sí, sí, sí Recarga, recarga ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán, güey? No sé, pero recarga todo lo que puedas Voy a tomar una de 50, ¿eh? No, mames, qué buen bazucazo, güey Buena, buena, sí, la neta sí, güey y ese güey estaba levantando bazucas por todas partes. ¡Ahí está! la madre se metió ahí el puto rata! ¡Uh! ¡Oh! ¡No oh. las llevamos! <risa> ¡Venga! <risa> ¡Qué cracks somos unos cracks! <risa> ¡Buenísimo! ¡Qué cracks, tío!